vale chicos algo muy rapidito ahora mismo por twitter voy a pasar partidas privadas si queréis jugar un rato conmigo ahí estoy pasándolas y vamos a intentar conseguir el coche horizonte vale chicos ya está dejar un like y vamos al lío dejaré aquí abajo en la descripción mi cuenta de twitter vale chicos pinchar meteros y ahí estoy pasando enlaces para jugar